Bueno, saludos, soy RedBanker. En esta hora les voy a mostrar cómo hacer para eliminar eh, carpetas que son imposibles de borrar del sistema. Entonces, les voy a hacer la muestra con una que tengo aquí en descarga, que no se quiere dejar esta carpeta. Le doy clic derecho, eliminar y le doy reintentar y nada. Entonces, en... en según, el, según la arquitectura del sistema operativo que ustedes tengan así me van a escoger el archivo que, que les voy a dejar en la descripción del video si vienen aquí, dan clic derecho aquí donde dice equipo, propiedades y aquí miran de qué arquitectura es su sistema operativo, en mi caso es de 64 bits entonces escojo el archivo este que dice por 64 Usted, si de, de ustedes, si de 32 bits, cogen este que dice por 86. Entonces doy clic derecho, extraer aquí. Luego lo abro, luego doy clic aquí. Eh, de mi, del mismo modo, hacen con el otro archivo. Si sistema operativo ustedes de, 60, de 32 bits, no tanto ensayen con este para ver si les funciona. Creo que sí les funciona también. Entonces dan doble clic aquí. Luego dan clic en sí. Y vamos a buscar el archivo donde lo tengamos En mi caso está en descarga Entonces voy a, a darle clic en equipo Descargas Y la carpeta se llama EasyRage Esta es la que no se quiere, eliminar Entonces voy a clic en aceptar Y vamos a dar clic aquí Y le vamos a, vamos a coger la opción de eliminar Que dice que está aquí en inglés Si ustedes lo van a remover dan clic aquí O simplemente le dan en mover Si lo van a pasar a otro lado Pero en mi caso es eliminar y luego damos clic en OK. Luego aceptar. Nos vamos acá y miren que ya la carpeta no está aquí. Miren que ya está aquí en papelera de reciclaje. Aquí está. Así hacen con cualquier carpeta que no se deje eliminar y miren que ya no está aquí. Y de, ese, de, esa, de esa forma se elimina cualquier carpeta que sea imposible de borrar de nuestro sistema operativo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que lo disfruten y no olviden de suscribirse. Chao.